Hola, ¿qué tal mi gente? En este video tutorial les voy a enseñar cómo se puede resetear un teléfono Android. En este caso tenemos un teléfono Samsung. ¿Cómo yo puedo resetear el teléfono uh, de fábrica? ¿Okay? Entonces nos vamos a ajustes. Luego en ajustes vamos a buscar la sesión que dice realizar copia y resetear. En, en algo, y si está en inglés dice backup and reset entonces le doy ahí para copia de seguridad de mis datos para no perder mis datos aquí va a mostrar cuenta de copia de seguridad le va a mostrar un correo donde se van a guardar esos datos ok entonces simplemente restauración automática cuando instale de nuevo una aplicación la configuración de la copia de seguridad la va a restablecer o sea quiere decir que cuando usted resete todas las aplicaciones que usted tenía van a volver en el nuevo equipo en caso de que usted vaya a cambiar el equipo o este mismo. Lo voy a, aquí en restauración automática lo voy a dejar vacío. Restablecer valores predeterminados. Retravesar toda la configuración y eliminar todos los datos del dispositivo. Le voy a dar ahí. Aquí me va a dar una opción. Y me va a decir que va a deslinquear todos esos correos que están asociados a este teléfono celular. Entonces le vamos a dar restablecer. Y nos va a pedir la, el patrón en caso de que tengamos uno. Que es el mismo para bloquear la pantalla. Si usted no lo tiene, no le va a pedir nada. Ahora nos va a salir eliminar todo, si le damos que sí. Y se va a apagar. Y luego va a durar un ratico y va a prenderse y etc. Ahí se está apagando. Miren cómo se queda esa luz prendida ahí. Eso significa que el celular está trabajando ahí, ¿verdad? No se ha apagado por completo. Miren ahí esa pequeña eléctrica. Eso significa que el proceso de reseteo ya empezó. ¿Verdad? Sale el muñequito normal, etc. Ok, vamos a ver si inicia. Es necesario que esperen un ratico porque dura mucho. No necesariamente sube de una vez, se toma su tiempito. Ok, en este momento del video van 5 minutos, pero ustedes no van a notar los 5 minutos porque yo lo he editado, pero ya llevo 5 minutos reseteando el teléfono, ok. Así que no se desesperen, ok. Ya el reseteo, ahora vamos a darle a español. ¿Verdad? La voy siguiente. Si quiero usar Wi-Fi, necesito entrarle una tarjeta SIM. Usar Wi-Fi. Siguiente. Configuración de Wi-Fi. Ahí seleccionamos las diferentes redes. Lo recomendable es que ustedes conecten el celular a Wi-Fi de una vez. Y luego que lo hagan. Entonces, a partir de ahí, empiezan de nuevo a inscribir los correos y a instalar todas las aplicaciones. instalar WhatsApp, instalar todo lo otro. Yo lo voy a omitir en ese caso siguiente aquí entonces me va a pedir nombre y etcétera yo le voy a poner le voy a poner un nombre cualquiera le voy a dar siguiente me va a dar a más voy a dar siguiente realizado ahí me está diciendo para con motivo de seguridad le voy a dar que no por ahora no me interesa eso ok vamos a revisar los contactos No me aparece ningún teléfono. No me aparece llamada reciente. En contacto solamente me aparecen esos contactos que viene ahí por default. O sea que no hay ningún contacto. Vamos a ir a fotos. No tengo fotos. Vamos a ir a la carpeta de descarga. No hay nada de descarga y el celular está totalmente limpio. Bien, este proceso aproximadamente me duró algunos 7 minutos. Y nada señores, espero que le haya servido de ayuda y nos vemos la próxima.